No. Y nos encontramos en el Heroico Colegio Militar para llevar a ustedes el encuentro de categoría intermedia de Ofamo, enfrentándose esta tarde el equipo Aguiluchos del Heroico Colegio Militar, que tienen la visita del equipo de vaqueros de Xochimilco. Y vemos en el centro del campo la ceremonia de capitanes, y en unos segundos se estará definiendo las posiciones de terreno que ocuparán al inicio del partido y así mismo veremos qué equipo es quien va a dar la patada de salida se define que es el equipo de Aguiluchos Muchos da la patada, el fildeo por parte de vaqueros en la yarda 10, empieza el avance, encuentra un hueco, lo aprovecha, alcanza la banda del lado derecho, sigue arriba ya algo de arriba, por fin, muy cerca del medio campo, el balón va a quedar en la yarda 47. Y se juega la primera oportunidad primera jugada del partido un acarreo por el centro por parte de vaqueros y sí, el empuje del equipo visitante consiguiendo unas vaquero, yardas. segunda oportunidad presiona el mariscal se quita esa presión sigue moviendo las piernas cruza la línea de primero del yes. 10 en las cadenas el equipo de vaqueros. No no no no no no segunda oportunidad del pase por el lado derecho con Cerco. Y sí, ya llega la defensiva a hacer el trabajo. deteniendo sobre la yarda 40. Son 5 yardas de ganancia para Vaqueros. La segunda y 5 por avanzar. segunda oportunidad el pase largo en las primeras rotaciones es demasiado largo el envío y es incompleto venga el pase completo es suficiente para otro primer gol a mover las cadenas el equipo de vaqueros nuevamente para el equipo de los vaqueros con el balón en la yarda 30 entregan por tierra y rápidamente el por la defensiva haciendo el trabajo de conectos sobre la línea y sacan el máximo avance una yarda de ganancia se juega segunda oportunidad son nueve yardas para avanzar para el equipo de vaqueros pase Demasiado largo, no había nadie en la zona, es incompleto, será tercera y nueve por avanzar. Presiona el mariscal y el envío incompleto Será la cuarta oportunidad. El pase demasiado alto, incompleto, y ahora se da el turno a la ofensiva del equipo de Aguiluchos. A la ofensiva del equipo de Aguiluchos. En este treinta el equipo de Aguiluchos entrega a Ica al centro, se toca con una, una muralla el, el jugador que llegaba la pelota por parte de Aguiluchos. Lanza el pase que es completo Y tiene primeros 10 Y ya están en terreno del equipo de vaqueros Desafundado fue de pura <risa> chiquitada El equipo de entrega <risa> al corredor Que rápidamente es frenado Detenido por la defensiva de vaqueros Será tercera oportunidad <risa> Cuarta oportunidad Por para la izquierda del fiscal. Lanza el pase pero No va a llevar la Distancia necesaria Sin completo Le faltó altura a ese pase Y ahora será cuarta oportunidad Y es por avanzar y a despejar el equipo de Aguilucho. Y los Defenders por parte de Vacheros, plantados en la yarda 30 de su propio territorio, esperando ese balón. ¡Regresala, Regrésala, regresala! vamos a jugar en la formación el centro un poco bajo la patada es bastante buena el fildeo es mejor y empieza el regreso ya llegó la yarda 40 y en la 44 es detenido al final de la jugada vuela un pañuelo vamos a ver de qué se trata ese castigo y tiene la primera oportunidad el equipo de vaqueros llevando la pelota Consiguiendo unas 6 yardas en primera oportunidad Segunda oportunidad por unas 4 yardas Por avanzar en escopeta Entregan rápidamente al corredor Y rápidamente la defensiva de aguiluchos Deteniendo atrás de la línea de golpeo Perdiendo unas cuatro yardas El equipo de vaqueros tierra el intento esta vez por parte de Vaqueros y ganando una yarda, quizá dos, pero quedan aún cortos del primero y diez. Cuarta oportunidad para el equipo de vaqueros, lo van a jugar, jugada de pase, el pase es cortito completo Y el avance es muy bueno, llegando hasta la guerra 47, consiguiendo el primer diez. Primera oportunidad el equipo de vaqueros, moviendo la pelota, moviendo las cadenas En escopete, nuevamente es por tierra, acabe el hueco y consiguiendo casi ocho guerras en primera El pase por el lado izquierdo completo y el avance sigue hasta la yarda 36 del campo. Pero quien si le ha dicho, es otro primero para Vaqueros. Nuevamente por tierra el equipo de Vaqueros llevando la pelota para 5 yardas. Llegaron a ¡Vamos a vamos, vamos, ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ¡Vamos a ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar. El pase largo a la zona de anotación es demasiado largo, es incompleto. Completo en esta jugada del equipo de luz Cuarta oportunidad patada de despeje, la patada es buena, el fildeo también lo el regreso bien, ya cruzó la guerra 40, la otra pieza. Y la guerra el Y la 40 Con el sido marcado en el terreno de juego el balón va a quedar en la yarda 34 para el equipo de vaqueros por el centro en primera oportunidad consiguiendo unas 6 yardas para allá, para allá una carrera por el centro y casi se escapa una copia el salvador llega en la yarda 40 del campo que defiende Aguiluche En primera oportunidad del equipo de vaqueros. Una escopeta, jugador en movimiento, con él es la pelota. Baja rápidamente el ala defensiva y hace el saqueo. Y ahora es por tierra y el avance muy bueno. Consiguiendo unas 8 yardas. Sin embargo, nuevamente el pañuelo en el terreno de juego. para el equipo de Vaqueros pase largo por el lado izquierdo de largo, incompleto ¡Los, los, los, los! tercera oportunidad son unas 17 yardas para avanzar para el equipo de Vaqueros para atrás el mariscal el pase lo alcanza a soltar pero resulta incompleto vendrá entonces cuarta oportunidad Cuarta oportunidad a despegar en la de vaqueros. Ya esperan atrás los Hinders, pero también ya no dan los pañuelos. Van para atrás los vaqueros. Ahora sí, a la cuarta oportunidad y despejo por parte de vaqueros. El centro un poco bajo uros sacudible la patada venciendo en la escarba 18 y empieza el avance y grande en la jarba 30 y la jarba de un par de llagas, cuatro, tres. Segunda oportunidad, coche las para para el equipo de un portero No, de no avances, será la tercera oportunidad. Ocho, cuatro, Mariscal, pero lleva la presión encima, la alcanza por el y la avanza solamente que le deja dos yardas, ¡No! ¡No! ¡No! insuficiente para acercarse al primer mes. Vendrá ¡No! ¡No! cuarta oportunidad y se amena cinco por avanzar. Cuarta oportunidad a dar la patada de que el equipo de Aguiluchos. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! bastante buena pasa a los y va a quedar varada en la yarda 12 de donde saldrá el equipo de vaqueros con primera oportunidad Unas tres para avanzar. Un bueno, buen avance, equipo de acero, El jugador del equipo de acero está siguiendo con ellos. ¡Más se jabal! ¡Gancho de salvo! ¡Gancho de salvo! ¡Gancho de salvo! ¡Gancho de salvo! ¡Gancho de de maquero Con la jugada y es un carrero, que, que porque, No consigue ni oh, gran ganancia, oh, una o dos yardas, vaquero, vaquero, vaquero. El centro, un poco alto. Se le acaba el tiempo al mariscal, lo detienen atrás de la línea. Perdiendo unas cuatro yardas en la jugada, será tercero y largo yardaje por avanzar. prácticamente, pero hay que esperar, porque hay un pañuelo en el terreno de juego. ¡La caballería! Contra el equipo de vaqueros es el castigo. Pase, queda de largo. de largo de el de de de de de los puntos para una... un paso por el lado derecho, ¡Sí! y el lado derecho el otro. Extra por parte de a mí no te escucho viene gritar no te <ríe> <ríe> <ríe> ¡Vamos mostrar! ¡Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A! jugarse el intento de punto extra Por conversión debido al castigo que recibió el equipo de los Deja más cerca al equipo de vaqueros que van a intentar, es por fácil, es completo, es Bueno, el intento de convención. El marca 12 coloca ocho puntos, para vateros, 0 para Aguilice. con esta jugada llegamos a medio tiempo. Inicia el medio tiempo y regresamos con las acciones del tercer cuarto. Y todo listo para que dé inicio la segunda mitad de este partido. Vaqueros arriba en el marcador 8 puntos a 0 Es el equipo de vaqueros que va a la delante de la yarda 20 que es el progreso del jugador de Aguiluchos llegando hasta la yarda 32 y ahí vendrá Aguiluchos del evento con ese de primera oportunidad primera oportunidad para el equipo de, de Aguiluchos y la hace personal del mariscal, pero no hay ganancia, se cierran todos los huecos, vendrá vendrán, vendrán, entonces por ¿no? Consigue el primer y es el equipo de aguichos. Y ahora vamos a ver las cadenas la Primera oportunidad y es para avanzar Corredor pues, el que muy a Esta oportunidad la la es buena. Y para va a el de un poco el balón. Va a quedar una yarda la de para el equipo de vaqueros. Y debido a un castigo hay repetición de la cuarta oportunidad y de la patada de despeje por parte de Aguiluchos. Regrésala, regrésala. Regrésala, regrésala. Regrésala, regrésala. Regrésala, regrésala. la patada, también es bastante buena el en yarda 5, de contacto, y adelante, ya en la yarda 25, va a crear el balón, para el equipo, de vaqueros, en primera oportunidad, buen trabajo defensivo, de parte de aquí, Siguiendo el avance de vaqueros, un acarreo por el centro, bien... el centro de la línea ofensiva están unas 5, quizás 6 la primera segunda pase por el lado izquierdo completo tiro Ya, ya ¿no? Para el, lucho, la carroza, el beso, bien, por la carreta el beso el viejo, el la el viejo, el viejo, el y no le permite ningún avance. ¿Qué pasó? Y al centro, es oh, si sí, completo, bienvenido. ¡Ay, hermano! el castigo el primero de la campo del equipo de ¡Aquí lo